Pues muy buenos días, mi nombre es Luis Roberto Flores Castillo, soy profesor de la Universidad China de Hong Kong y codirector de un grupo de tres universidades de Hong Kong que estamos trabajando en el Centro Europeo de Investigación Nuclear, haciendo eh, investigación científica en el detector Atlas de este laboratorio. Además de ello, soy el presidente del capítulo Suiza-Lichtenstein de la Red Global de Mexicanos Calificados en el Exterior que es un, eh, por una iniciativa de la Secretaría de Exteriores a través del Instituto de los Mexicanos en el Exterior para apoyar a los mexicanos fuera del territorio nacional que quieran hacer aportaciones en, o esforzarse o ayudar de alguna forma con el desarrollo nacional o con proyectos que tengan impacto positivo en México. El, la razón por la que estamos en Chiapas en esta ocasión, eh, entre otras, fue el pues, venir al MSTP después de un año de que iniciamos un proyecto para buscar la donación de equipos del CERN, de este gran laboratorio europeo, a la Universidad Autónoma de Chiapas y al Centro Mesoamericano de Física Teórica para apoyar el desarrollo regional de la ciencia y la tecnología y la educación en, por medio de estos equipos. Es una donación muy importante de equipo de cómputo por el que llegan 384 servidores, que son computadoras listas para ponerse en un clúster de cómputo, en una granja de computadoras, en instalaciones de la universidad, que van a permitir hacer cómputo de alto rendimiento para investigación científica y educación, que pues tienen un gran potencial para tener un impacto muy fuerte en estos temas para la universidad y para la región completa. Con estos servidores se pueden hacer procesos y cálculos que van a permitir hacer investigación científica de frontera relacionada con física de partículas, con astrofísica y bueno, está realmente abierto a todos los temas en donde se puede hacer, eh, en donde se puede empujar la frontera del conocimiento por medio de simulación numérica y proceso numérico, que realmente cubren muchos temas actualmente, hay cosas que es pueden hacer de, de física del estado sólido, de, de, de simulaciones de clima, simulaciones de proteínas, en fin, realmente en la actualidad hay ya muchísimo de modelado y de estudios y descripciones que se pueden entender mejor y se pueden estudiar con detalle por medio de simulación numérica y también eh, esto apoya al proceso de datos obtenidos del experimento Hoc con el que tiene colaboración la universidad por medio de la doctora Karen Caballero, para al, con base en el estudio de estos datos, con base en el análisis estadístico de estos datos, determinar o entender mejor el comportamiento de los eh, rayos cósmicos que se este, reciben en la Tierra. Entonces, realmente es un, un donativo que tiene mucho, mucho impacto para la, las dos instituciones, para, bueno para la Universidad, para el Centro mesoamericano de Física Teórica y para las instituciones que por tener convenios con estas dos tienen acceso y tendrán acceso a estos recursos de cómputo. Entonces, es algo que nos, pues, nos tiene muy contentos que se haya conseguido esta, esta liga y este, esta acción haya llegado a culminarse con que realmente recibamos el equipo, ya están los equipos en camino para acá y pues dentro de poco podrán instalarse en las instalaciones de la universidad. El, el impacto es en muchas áreas. Por una parte, eh, actualmente la universidad no tiene una, una colaboración directa con el CERN para el estudio de los datos del colisionador. Sin embargo, teniendo ya esa capacidad de cómputo, se abre la posibilidad de que se empiece esa colaboración, pero, pero no es el único... Hay muchos temas en donde el tener una gran capacidad de cómputo abre las puertas para hacer investigación científica de frontera. En HOC se produce una gran cantidad de datos cuyo análisis va a ser, se va a permitir gracias a estos equipos y pues también si, sea, si hay esta capacidad de cómputo puede vislumbrarse el hacerse también miembro de alguna de las colaboraciones experimentales del gran colisionador de hadrones para trabajar con estos datos y entonces ir recibirlos y hacer el análisis de datos acá. Ahora, hay muchos temas en los que la capacidad de proceso de cómputo abre, abre puertas. En, hay mucho de lo que se puede hacer actualmente eh, gracias, a estos, eh, gracias a esta capacidad que antes no se podía. Un, un ejemplo este, de entre muchos que, que se podrían citar es eh, el modelado de las redes neuronales del cerebro humano. Sí, eso es algo que, por ejemplo, hace algunos años era impensable, este, que pudiéramos hacer modelado detallado de, de las estructuras del cerebro y que actualmente hay, ya muchos, hay varios, eh, varias colaboraciones internacionales muy grandes, de muy gran escala, para hacer este modelado y estudio y llevar a cabo estas simulaciones, de, otra vez masivas, paralelas, de lo que sucede en las redes neuronales de, de cerebros. Actualmente todavía estamos lejos de simular un, un cerebro completo, pero ya, tenemos, ya podemos hacer simulaciones con cientos de miles de procesadores o haciéndole simulaciones simulación cientos de miles de neuronas, incluso más, y que nos permite estudiar el comportamiento de estas redes y de interacción de distintas capas de proceso dentro de pues tanto circuitos neuronales de, anim de animales más simples que el hombre como algunas estructuras del cerebro humano. Eso está en desarrollo actualmente, hay dos colaboraciones internacionales muy grandes, una en Estados Unidos que es la Brain Initiative y otra en Europa que es el Human Brain Project, ambas con eh, presupuestos enormes, si mal no recuerdo eh, la europea, la colaboración europea en este sentido, ya recibió un, una, un patrocinio de alrededor de 1.3 billones norteamericanos, es decir, 1.300 millones de euros para trabajar en esto, y el, la iniciativa norteamericana recibi, eh, está en proceso de recibir, o tal vez ya haya recibido, 3.000 millones de dólares. Entonces, es, eh, es un grupo de estudios que se están empujando muy fuertemente y para los cuales es indispensable tener una enorme capacidad de cómputo. Entonces, si la tenemos disponible localmente, en vez de que tengamos que eh, conectarnos desde Chiapas hasta pues, centros de cómputo en otro sitio donde no depende de nosotros, no depende de, de Chiapas, la, eh, la administración de cuánto proceso se va a obtener y demás, pues eso facilita que se entre a este tipo de investigaciones. Entonces, realmente hay, hay muchísimo que se abre. Actualmente hay mucho de la ciencia y, del, y de la tecnología que tiene que ver con computación, que tiene que ver con grandes cantidades de almacenamiento y de capacidad de cómputo, que no se podrían hacer sin, sin estas herramientas. Entonces, el, mucho de la investigación científica ahora, gracias a que tenemos ya una descripción mucho más a detalle de los elementos básicos, de, ya sea los circuitos neuronales o las partículas elementales o... este las proteínas, que, las proteínas o las, eh, los componentes de distintas moléculas o viruses, en fin, hay, hay muchos temas en los que ya tenemos una descripción tan clara y tan a detalle de sistemas naturales que lo que sigue y lo que cuando tenemos sistemas más complejos hechos de estos elementos, la capacidad de cómputo nos permite simularnos a muy gran escala. ¿sí? Otro de ellos es, por ejemplo, el clima para hacer simulación del clima y hacer predicciones de clima y demás, el tener gran capacidad de cómputo nos permite también hacer ese tipo de simulaciones y entender mejor cuáles son los, los patrones climáticos y la forma en que las eh, emisiones, por ejemplo, van a tener impacto a nivel global, en fin. Hay muchísimo que se abre gracias a, este, a tener esta capacidad ahora. Básicamente quisiera invitar a los jóvenes de, del Estado y de hecho de toda la región, no nada más de México sino también de Centroamérica, a, en, aunque suene un poco romántico, a seguir sus sueños. Hay muchas veces que nosotros mismos nos ponemos trabas para continuar trabajando en la dirección que queremos y es bien importante el que no seamos nosotros los que hagamos eso. Básicamente toda la vida vamos a tener gente que nos diga que no se pueden hacer cosas y eso nos lo vamos a encontrar siempre, que no seamos nosotros mismos los que digamos que no. Hay muchas ocasiones en las que para llegar a algún objetivo, hay muchas cosas en las que no estamos seguros que se pueden hacer. Hay muchas cosas en las que no estamos seguros que podamos alcanzarlas. Eso es normal, pero hay que tratar de ser, aventarnos de todas maneras y siempre tratar de tirarle un poquito más de donde creo que puedo hacer las cosas. ¿Por qué? Porque normalmente nos subestimamos, entonces hay que aventarnos a hacer las cosas siempre un poquito más allá de lo que creemos que es fácil o cómodo o posible incluso. Ahora, hay muchas cosas que actualmente son muy distintas de cómo fueron para nuestros padres o para nuestros abuelos. La tecnología actual permite una gran colaboración entre gente de todo el planeta para básicamente todos los temas. Y pues... Eh, tomando en cuenta o partiendo de la experiencia que he tenido trabajando en el Centro de Europeo de Investigación Nuclear, pues creo que hay algunas cosas que me gustaría pues eh, compartir. Por una parte, algo que actualmente sucede mucho más y va a seguir pasando cada vez más es que trabajen tanto durante su formación como cuando trabajen profesionalmente, ya sea como investigadores o como ingenieros o como Gente en, la, en, en las actividades productivas y no necesariamente de investigación o académicas también, es que haya colaboraciones internacionales, que estén metidos en un, en un ambiente donde puedan colaborar de manera casi transparente con gente de todo el planeta y que tengan reuniones de trabajo virtuales con gente que esté en, lo, en, en su oficina y gente que esté en una oficina de la misma institución en otro estado o en otro país o del otro lado del planeta. Y para eso, y en ese ambiente hay muchas cosas que se vuelven muy importantes que antes no lo eran tanto. Por ejemplo, la primera y que es casi, pues algo ya, no, digamos que pasa por obvio, pero, pero no, no se le puede sobreenfatizar, es el idioma inglés. Resulta que, así como antes, el idioma más importante para hacer cualquier tipo de actividad cultural o científica, era el latín, hace mucho tiempo, actualmente es el inglés. Para hacer este tipo de colaboraciones básicamente en todos o en una gran cantidad de lugares quienes van a colaborar con ustedes van a tener la posibilidad de hacerlo gracias a que todo el mundo habla inglés. Entonces si quieren estar incluidos en esas posibilidades tienen que aprenderlo y es algo que tiene que hacerse cuanto antes. Otro que viene muy fuerte y que si ya dominan el inglés vale la pena buscarlo es el mandarín. Estos dos son los idiomas que en lo futuro y en el futuro más o menos cercano van a hacerse mucho muy importantes. Ahora, por ejemplo, para cuando estábamos preparando los resultados del descubrimiento de la partícula de Higgs, muchas de las reuniones de trabajo eran pues, muy impresionantes en cuanto a la cantidad y diversidad de gentes y nacionalidades que había. Y estamos hablando de gente trabajando en un, en un eh, salón donde había 35, 40 personas, todos ellos de distintas nacionalidades, o muchos de ellos de distintas nacionalidades, representando muchos países, muchas culturas y demás, y que también estábamos conectados con gente del otro lado del planeta, todos colaborando otra vez en inglés. Ahora, no nada más se vuelve importante el idioma, sino otros, otros aspectos de, la, de las habilidades a desarrollar, que son las siguientes. Por una parte, estamos hablando de grupos de trabajo y otra vez, no estamos hablando nada más de ciencia, sino de todas las áreas de, de la actividad posible en la que ustedes pueden estar involucrados. También está el hecho de trabajar en equipo. Cuando estamos hablando de colaboraciones internacionales de gran envergadura, no se pueden hacer los proyectos si no es con una colaboración entre muchas personas, y estamos hablando de grupos de trabajo, desde 500 hasta 10 personas, y formados en muchos grupos diferentes que interactúan y compiten. Entonces, tienen que ser capaces, y esto es algo que, que deben tratar de, de asegurarse de que lo pueden hacer bien, tienen que, es y cuando lo digo como un consejo, traten de aprender lo mejor posible y lo antes posible trabajar bien en equipo. No quiere decir hacer amigos. El trabajar en equipo no es, no es equivalente a, a hacer amigos en, en donde lleguen a trabajar. Se trata de ser capaces de trabajar eficientemente con la gente que tienen a su alrededor, con quienes saben que van a estar trabajando y que son eficientes para hacer las cosas. Ese es un, un punto muy importante. Me ha tocado ver casos en los que hay muchachos muy competentes que técnicamente saben muy bien hacer su trabajo y que son excelentes para hacer el... bueno, para lo que tienen que hacer en términos técnicos de programación o de, de, del tema que sea y que por sus... por limitaciones en su capacidad de trabajar en equipo se auto excluyen, van mostrando en cada uno de los equipos que trabajan que no pueden trabajar en equipo y entonces se va viendo cómo se les va excluyendo, se van aislando gracias a eso. Y entonces, aunque son muy capaces, no consiguen las oportunidades enormes que podrían gracias a eso. Entonces, es un primer tema muy importante. Otro que está también muy ligado con este es la competencia. En todos estos lugares en donde hay colaboraciones entre mucha gente, cuando hay muchos equipos, también hay competencia entre los equipos para ser o los primeros que consigan algo o los que o aquellos cuya solución sea la electa para hacer algún proceso o terminar el resultado, en fin. Y estas competencias también son importantes. Hay que aprender a competir y hay que aprender a es, tratar de, no nada más competir con trabajo, no se trata nada más de llegar y sentarse y por haber cumplido ocho horas pensar que ya con eso es suficiente. Cuando, es, cuando hay competencia también hay que tratar de empujar muy fuertemente nuestra capacidad de ver de tener una vista panorámica de lo que estamos haciendo y asegurarnos de que nuestras horas de trabajo no son solo horas de estar sentado haciendo algo, sino también horas efectivas de pensar y de buscar ser creativos en lo que hacemos. Que no sea únicamente el, el estar haciendo repetidas, repetidamente la misma tarea, sino siempre estar pensando cómo puedo hacer esto mejor y cómo puedo hacer esto de una manera que sea más eficiente que la que estoy haciendo y por eso también muy probablemente más eficiente que la que está haciendo mi competidor. Entonces eso también es bien importante, es trabajo en equipo y trabajo en competencia. Y estos dos están muy ligados también con el trabajo bajo presión. Cuando se están haciendo cosas importantes para la empresa o para el producto que se va a lanzar o para el, la búsqueda científica que se está haciendo, mucho del trabajo se hace bajo presión muy fuerte. Y solo quienes son capaces de, de todas maneras, trabajar muy bien y crecerse ante la presión son los que terminan haciendo las cosas y los que terminan siendo parte de los grupos que, que terminan con, teniendo éxito. Entonces, estos, este tipo de temas se vuelven ahora más importantes gracias a las tecnologías de información que nos permiten tener grandes o cada vez más grandes colaboraciones para industria, para ciencia y para academia. Entonces eso me gustaría como dejarlo como un, digamos un conjunto de, de consejos o de, de algo que quisiera compartir con ustedes y, y regresar otra vez a que es bien importante seguir sus sueños. No se trata de repetir frases que suenan, que suenan románticas ni mucho menos, sino que realmente se pongan metas y traten de aventarse a ellas, aunque a veces parezca que no es aunque no, no parezca, aunque no sea fácil ir por ellas. Entonces, si quieren dedicarse a investigación científica, pues a buscar grupos de investigación que están trabajando en lo que ustedes quieren hacer, tocar puertas, decir a mí me interesa eso, prepararse desde antes, llegar con, un, con investigadores y decirles me interesa lo que estás haciendo y ya estudié esto y esto y esto, y también ya sé programar en C++, que es lo que me parece que ustedes están utilizando, y, y pues vengo a trabajar contigo y si, me encantaría que me tomaras". O sea, ese tipo de cosas, cuando un investigador del otro lado ve que vienen con entusiasmo, con ánimo y con ganas de trabajar, se encuentran las formas de, de hallarles un lugar. Entonces, no se digan ustedes que no, sino que busquen oportunidades, tanto en México que hay muy buenos grupos de física experimental, que es a lo que yo me dedico y seguro que a lo que ustedes quieran dedicarse también los va a haber, como en el extranjero, también se vale mandar cartas y decir a un profesor que se dedique a lo que tú, tú quieres hacer, este, me interesa hacer esto, estoy haciendo esto, tengo tales calificaciones, y, otra, y ahí es un punto importante, las calificaciones a veces decimos, no me importa porque es nada más aprender lo que me importa, piénsenle porque la primera cosa que se hace, si estás en un grupo, si tú diriges un grupo de trabajo, un grupo de investigación exitoso y recibes, no sé, 30, 40 solicitudes, lo primero que haces es cuáles son las 10 mejores y la forma más simple de hacer eso es ver las calificaciones. Entonces no es eh, gratuito eso de que tengan calificaciones en la, en la universidad. Entonces todo eso es, es importante, no, no tiren en saco roto los sueños que tengan, siempre es bien importante continuar empujando y, y tirarle a lo, a lo más grande. Otro punto es que cuando tienen que decidir entre proyectos, hay proyectos que son de muy alto impacto y de muy alta presión y hay proyectos que son tranquilos, que este, pueden llegar a hacer, apretar los tres tornillos que les hicieron que apretaran diario e irse a su casa. Y pues bueno, ustedes van a decidir cuáles quieren. Pueden decidir llevársela bien tranquilita, todos los días nada más llegar a la hora que les toca, se les hace a la hora que les toca y no hacer más. O pueden estar en los proyectos en donde tienen que dar el extra y tienen que demostrar que son mejores que los de al lado y pues de echarse las noches completas y ver cómo le hacen para sacar cosas que nadie más ha sacado así que no le pueden ir a preguntar a alguien más cómo lo hizo y esas decisiones van a ir marcando el camino que lleven entonces otra vez traten de exigirse más de lo que creen que podían dar y no temerle a los retos